¿Qué es lo que, es, Ramoncito? qué tú escucha? Un tema ahí que no te va a gustar. ¡Que no me va a gustar! ¡Yo era de Jay antes, yo vivo de todo! <tose> ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Ey en ¡Pero tú te loco, muchacho del diablo! Yo te he dicho a ti muy bien que tu mamá no va a sacarlo de aquí. Yo bebiendo romo y tú yendo de embos. Mira, si tú me oyes esa vaina, mejor oye lo bajito. Toma, no me venga a mí con esa vaina. ¡Está bien, papi! ¿Pero qué es lo que yo estoy pagando, señor?